Hola Manuel, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que me das de poder eh, transmitir todo lo que estoy viviendo en estos momentos. Soy parte de la comunidad estafada de Omega Pro. <coughs> Nosotros lo único que buscamos es que nos den respuestas lógicas, objetivas y que aparezca nuestro dinero de ser así o si no, pues, no sé, resignarnos a perder, pero con una respuesta lógica y objetiva, pronta sobre todo. ¿Cómo ingresar a esta plataforma? Por un conocido, según él me quería ver cada día mejor, tú sabes que ellos trabajan con la psicología, entonces ellos en sus capacitaciones lo que hacen es recibir como parámetros, cómo ingresarle a la gente, cómo poner la necesidad de esas personas y la idea de la libertad financiera en práctica para que las personas crean. Muchos de ellos ya han viajado, muchos de ellos ya han salido del país, tienen vidas muy, pues van de 0 a 100 en solvencia, entonces ellos lo que hacen es generar la necesidad, como tal una estrategia de mercadeo en la cual tú quieres tener una universidad, tú quieres ingresar a la universidad, quieres tener una casa, un carro, quieres poder viajar más, quieres ser tu propio jefe, en fin. <coughs> esa persona me dijo, lo que pasa es que yo quiero verte cada día mejor, mi interés realmente es que tú estés cada día mejor, te admiro como mujer, te admiro como eh, Mamá, te admiro como lo que sea. El caso es que el tipo genera la necesidad en uno de una manera muy convincente y por eso ingresé. Bueno, eh, ya con el tiempo me empezó a generar suspicacias ver que esta persona viajaba mucho con su familia, porque no solamente él está metido, sino está metido su familia como tal, primos, hermanos, su esposa es una líder. De hecho, ellos, a pesar de la caída de Omega Pro en estos momentos, siguen liderando grupos. Y ellos están metidos de lleno con Omega Pro, pero ya están generando otra plataforma u otras salidas u otros escapes para poder continuar con su gran estafa. En, me empezó a generar suspicacias en el mes de octubre, ingresamos y yo veía que mi inversión a la plataforma esta de Omega Pro no, genera, no generaba como tanta rentabilidad, la verdad. No sabía qué estaba pasando. Yo ingresaba a los Zooms y ponía atención, más no me ponía a escuchar atentamente 100%, que es de manera concienzuda que era lo que estaba sucediendo. En esos momentos, no sabía que en septiembre o en octubre se habían generado las nuevas políticas de durar o permanencia de 26 meses. Lo desconocía totalmente. Yo juraba que mi inversión en el mes de octubre o noviembre ya terminaba, dependiendo de la subida del dólar, ¿no? Pero nada, nada que se completaba la, es, el tiempo. El 31 de octubre volví a ingresar a la plataforma y ya empezó a presentar falencias, problemas, caídas, bueno. Dejé para los eh, mediados de noviembre volver a ingresar y ya, no servía la plataforma. Ellos sí permanecían en sus conferencias, permanecían en eso, entonces yo alguna vez le dije al señor líder, venga, yo quiero ingresar a una persona, ¿cómo hago si la plataforma no está sirviendo? No, no sueltes, no sueltes a tu prospecto, por favor. Sosténlo ahí que en estos días, en dos semanas, la plataforma ya reanudó actividades, eso fue lo que nos dijeron los líderes. En fin, finales de diciembre, vuelvo y pregunto, venga, ¿qué pasó? No, no, no, en, ya para 15 de septiembre se supone que ya está activo, porque es que la plataforma subió una, sufrió un ciberataque. Yo, ay, carajo, ciberataques, el problema de siempre cuando se quieren escapar entonces ya me puse a ver en la comunidad de youtube todo lo que eran los videos y gracias a todos ustedes los youtubers de paso por medio de los cuales uno se alcanza a enterar dicen que por medios chismosos o cosas así pero no, realmente todo lo que ustedes dicen casi que tiene el 90% de la razón entonces cuando ustedes hablan y ustedes comentan algo en alguna parte tiene mucho de certero. entonces los viajes, los gastos, la buena vida, los computadores, todo este tipo de cosas de los líderes de acá, que eran personas del común y ahora andando en Punta Cana, Panamá, paraísos fiscales, aumentó la suspicacia. Actualmente, ¿qué está sucediendo? Nadie nos responde, nadie nos dará eh, una solución objetiva, nadie nos dice nada, Los personas que, las poquitas personas que nos atrevemos a hablar, porque realmente yo creo que ya todo el mundo tiene miedo de lo que pueda suceder, entonces las poquitas personas que nos atrevemos a hablar, en estos momentos no tenemos respuestas objetivas, siempre son evasivas, siempre son dilaciones, siempre son espacios de tiempo que nunca se cumplen, fechas que nunca llegan a su final, nos dicen que va a funcionar, ahora esa página de que la estuvimos revisando este broker realmente el tráfico que tiene es mínimo, solamente están ingresando personas de Omega Pro. Este broker tiene fachada de, de ser algo de momento que se creó como porque ya estaba la estrategia montada realmente. El trato de algunos líderes como Mauricio Bando es terrible. Ingresamos a los Zooms y él se pone a pelear con nosotros y a discutir con nosotros. Hubo un momento en el cual dijo, necesito saber cuáles son los que están jodiendo utilizó la expresión, y dijo que, nosotros, que necesitaba aprender la cámara porque youtubers como tú y como Javier Silva se han infiltrado en sus eh, zooms y les ha cuestionado y a ellos les ofende que se les cuestione, entonces nos obliga a aprender la cámara, quiere ver nuestros rostros, quiere saber quiénes estamos ahí, quiénes somos los detractores y nos trata muy feo, que estamos jodiendo, que no tenemos fe. Aquí no es cuestión de fe, aquí es cuestión de manejo de dineros y dineros externos que no les competen a ellos, que nosotros confiamos y muchos, yo creo que el 90% caímos por fe, por confianza en las personas que nos eh, vendieron la idea de la libertad financiera. Bueno, aparte de eso, Mauricio Bando ha llegado a decir en sus Zooms que las personas que no creemos en el negocio, ojalá nos vayamos rápido, que, que esperamos que no nos retiramos y en casos extremos ha llegado a decir es que los faltos de fe y los faltos de confianza en este negocio ya me huelen a pecueca. Pecueca, mal olor en los pies. Puedes creer el trato que estamos recibiendo si es que nosotros no estamos pidiendo limosnas. Nosotros estamos exigiendo respuestas sobre nuestro dinero. Realmente es muy complicado. Eh, aparte de eso nos dan respuestas de dilaciones, de ay, en estos días ya casi, ya pronto el broker se cayó. Una página nueva que está supuestamente apta para poder recibir a los 3 millones de colombianos que invertimos en Omega Pro y se cae al segundo o tercer día de acción, no me parece. Ahora, muchos activamos la estructura de Neptuno o la estrategia Neptuno como los primeros días, fui de las primeras en activar en mis cuentas la estructura está de Neptuno por una fácil y sencilla razón. Ya en diciembre estaba viendo más o menos los videos conozco un poco del tema de la legislación y la protección de documentos entonces realmente es muy delicado que cualquier persona tenga fotocopia de tu cédula porque no sabemos con qué fines inescrupulosos los pueda usar imagínate una fotocopia de cédula respaldada de un extracto bancario respaldada de un recibo público cuando acá en Colombia se puede usar para poder ir con la fotocopia de tu cédula y la copia del recibo público a sacar una tarjeta de crédito Codensa que es la más fácil de sacar y con unos altísimos montos, cupos para poder gastar entonces no, o sea, es algo totalmente ilógico ahora, cuando ingresamos a esta plataforma Omega Pro nadie nos pidió ni siquiera el número de cédula otra suspicacia ¿cómo nos van a pedir la fotocopia de la cédula y ahora autenticada? más los extractos bancarios, más los eh, recibos de pagos de nómina más eh, contratos inclusive Contratos de arrendamiento o fotocopias de los recibos de pago de los servicios públicos, si ni siquiera nos pidieron el número de la cédula, ¿cómo van a corroborar? O sea, ¿con qué van a corroborar que soy yo efectivamente? Mi identidad no tiene lógica. Es totalmente una idea sacada de los cabellos, realmente aquí lo que hay es mucho, mucha mentira, hay una farsa muy bien montada, no sé qué le pasa a la gente acá en Colombia, tienen miedo de hablar, tienen miedo de decir, tienen miedo de aparecer en los medios, muchos les he, se les ha dicho, venga, unámonos, hagamos algo, una reunión, vayamos donde los líderes, toquemos puertas. Nadie. Y acá en Colombia los medios de comunicación ya no tienen tiempo para escucharnos. Ellos nos advirtieron y nosotros fuimos necios y caímos. Bueno. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Los líderes de Omega Pro ya están migrando a otras plataformas. Muchos de nuestros líderes se retiraron, inclusive se despidieron en Zooms, en los cuales nos decían que nos abandonaban, que ellos eh, pues de momento habían encontrado una ne un negocio pues un poco más rentable, pero que Omega Pro seguía rentando muy buenas cosas, que por favor no se retiraran, que esto venía mejor, que esto iba para tiempos mejores tiempos mejores con esta recesión y perdiendo dinero no creo y ellos ya están en, di en diversas plataformas se, tras eh, se trasladaron y ya están haciendo promoción en sus redes sociales en plataformas totalmente con el mismo esquema de, de estafa un, un esquema piramidal un proceso en red como lo quieran llamar pero realmente aquí hay incoherencias por todo lado y respuestas cero dinero nada a grandes luces, esperemos que los, la, las personas que reunieron su documentación y la pusieron en manos de quién sabe quién no genere más problemas a futuro. Gracias a todos los youtubers por podernos dar la información, por ponernos sobre alerta en todo lo que está sucediendo.